es una existencia real en cada segundo nuestro campo de conciencia puede influir la vida de toda la humanidad influye en el, el mundo para nuestra Chinenshikun todo es chi. Nuestro cuerpo es chi. Todo el mundo natural, las plantas y animales son diferentes tipos de chi. El mundo inorgánico, las montañas, los ríos, los planetas, también son chi. Chi el chi incluye el chi visible e invisible. Todo el universo es un fluir del chi. Todas las formas que puedes ver y tocar es un estado de chi reunido. Tú puedes tu cuerpo, ver tu cuerpo físico, puedes tocarlo. Pero el cuerpo físico está principalmente Moleculas, formado por moléculas, átomos, átomos más, más, más, uh, electros, electrones, electrones, partículas pequeñas, phantoms, todo es muy, muy fino ¿Mm? y le llamamos so body, word, Ese cuerpo físico y el mundo energy, material, que podemos ver, continúa siendo chi. Nuestra conciencia es el nivel más puro de chi, y ese chi puede ir a través de todos los otros niveles de chi. Cuando hablamos de teoría, no solo estamos eh, transmitiendo un conocimiento, This Cuando this tú information. recibes esta información, uh, ese conocimiento poco a poco inside, uh, se transforma en tu this información interna. As the foundation y ese fundamento básico directamente influye tu vida cuando decimos nosotros somos chi no se trata de decir solamente nosotros somos chi sino que cuando decimos esto directamente experimentamos y observamos que somos chi y esa es la realidad cuando la observación no es demasiado buena, cuando no tenemos experiencia en que todo el interior es espacio, es un chip fluyendo, poco a poco vas a ir experimentando esta realidad. No. Cuando no lo consigues es porque todavía tu conciencia no está muy afinada. Y también esto se debe a que tu conciencia tiene bloqueos o fijaciones en los antiguos patrones que te han permitido experimentar la vida. En tu experiencia, tú ves el cuerpo físico con tus ojos, lo tocas, sientes la piel, el cuerpo, y... y esta es la experiencia antigua en tu mente. Cuando cerramos los ojos, tienes que dejar todas las influencias anteriores Tienes que calmarte. Tienes que olvidarte del cuerpo. No debes eh, pensar que pues, la superficie del cuerpo, que sean sí, los ojos. Realmente la conciencia, permitir que la conciencia vaya a través del cuerpo. Y la conciencia puede ir muy profundamente. Y cuando va muy profundamente, experimentas esa realidad de Chi. En Chinen en Chi el conocimiento y la teoría es una práctica de alto nivel. Y cuando hablamos de estos conocimientos, cada uno de nosotros experimentamos directamente esa información y esto nos permite entrar en un nuevo nivel de nuestra vida. Incluso cuando practicamos los movimientos o la meditación, cuando recibimos información, inmediatamente nos damos cuenta de ese nivel muy alto de realidad. Y esto es muy bueno. Es una práctica de alto nivel. La más Alt, el más alto nivel de práctica es la práctica corazón a corazón y la práctica en el nivel de la información. Cuando estamos en este nivel, toda la información de la conciencia está abierta y súbitamente entra en otra realidad, en un nuevo espacio-tiempo y en un nuevo mundo. Tu vida cotidiana entra en otro nivel, en un, y esto es lo que permite ese alto nivel de práctica. Corazón a corazón, mente a mente, información a información. Ese es el nivel elevado de práctica. Cuando yo hablo, nosotros eh, paralelamente estamos sintiendo que el cambio está sucediendo en nuestra conciencia, que el corazón está naturalmente abriéndose y que tú puedes ver a través de los fenómenos del mundo. Entras a un alto nivel de realidad. Cuando entramos en este alto nivel de realidad, lo uh, puedes ver a través de uh, muchos acontecimientos uh, y, y poco uh, a poco aprendes uh, a aceptar todo uh, tipo uh, de uh, acontecimientos uh, y, a, y aceptas uh, este uh, alto nivel de realidad. Y así vamos poco a poco volviéndonos okay. libres. Uh, Bien, uh, uh, hoy. Hoy nuestro propósito Unificado es definir importantes, importantes y básicos importantes. términos de chinechiku. Por ejemplo, y yo ser verdadero, Remark, marco de referencia, min Yue. Mín Yue. Esos términos básicos son muy importantes para, para el entendimiento la de la, la gran estructura de la ciencia Chinenshikun. Si nos enfocamos principalmente y comprendemos estos términos bien, que suelen estar un poco confusos. Los términos básicos traen información básica, de fundamento. Claro, es como ir construyendo a poco a poco un, un edificio. Si no tenemos esos conocimientos básicos tu... no rápido, no rápido, entonces no claro. entonces el conocimiento puede tener el fracturas no y entonces no es un conocimiento sólido no es pero cada término Uantí, es una completud, una integridad. No tiene límites. Y yo en ti es una integridad. Tú hablas de e ti y crees que es e ti, pero e ti puede ir a través de todos los planos del universo y a todos los niveles del cuerpo, a través de todos los niveles del cuerpo. Y no tiene separación, es una integridad. El marco de referencia no está separado del yo es, es algo profundo en el y pero también el marco de referencia está al servicio del y UNT, de las funciones del y UNT. es una de las funciones si no hay yo no hay marco de referencia si tú tienes marco de referencia y si tú tienes y yo en ti, existe el marco de referencia de referencia si tú no tienes marco de referencia y yo en ti no puede no puede funcionar así que es es imposible que tú encuentres el híyo en ti sin el marco de referencia. Por ejemplo, un, un bebé muy pequeñito. En ese bebé aparece el marco de referencia y, y ese pequeño bebé ese bebé es, es muy ese marco de referencia en el bebé es muy simple, muy abierto no, no es fijo y vamos creciendo y el marco de referencia va también transformándose y se va haciendo cada vez más fijo y limitado y trae conflictos a nuestra vida Cuando, decimos, cuando decíamos que cada término no tiene límites, cuando compartimos este conocimiento en el nivel de la conciencia, todos los conceptos todos los conocimientos y conocimientos que, de los que hablo también forma parte del marco de referencia. Son una herramienta que nos puede ayudar a entender la realidad. La realidad verdadera. Los conocimientos no son la realidad, no son la verdad. Los conocimientos son los conceptos de los que hablo, pero no son la verdad. Pero los conceptos contienen la información de la verdad. Así que estos conceptos pueden ir a través de la verdad y a través de la información. ¿Cuál es esa realidad de la verdad? Cada uno necesita exper experimentarlo. Observar, darse cuenta, experimentar. Y poco a poco, el interior en su profundidad va a comenzar a comprender. Y quien entiende es el corazón el que entiende en el interior. Decimos, sí, sí, entiendo, el mundo es así, la vida uh, es así, sí, sí, es sí entiendo, esta es, es la conciencia, este pero me resulta difícil explicar estos conocimientos. Los conocimientos te sirven para entrar en este tipo de estado y experimentarlos profundamente en tu interior. La experiencia tiene muchos niveles. Puede tener niveles. Las sensaciones del cuerpo. Es un nivel de experimentación. El nivel de las emociones, el nivel de los, ¿De los pensamientos. El, el de, de de hasta que puedes experimentar a un nivel muy puro y profundo de la conciencia. ¿Todo este Todos los niveles de experiencia. Sabemos que no, no deben ir más allá del juicio y de todos los niveles. Porque hoy voy a compartir un conocimiento de alto nivel para permitirnos una práctica de alto nivel. Si nos quedamos fijados en cualquier experiencia, esto va a generar sí, límites sí, y va a generar un, algún tipo de fijación. Es diferente a otros tipos de prácticas donde sí, sientes algo, una buena, buena sensación buena en tu cuerpo. Good, uh, feeling, y es diferente, diferente también a algunos sensaciones emocionales de alegría. Hoy vamos a explicar conocimientos que tienen que ver con la práctica a nivel de la conciencia. Primero, primero necesitamos pensar qué es I, Yo, Bien, ahora todos cerramos los ojos con una sonrisa en la cara, una bella sonrisa que llega a todo el cuerpo. A beautiful smile in all the cells. Y hay una bella sonrisa en todas las cellulas. The whole body. La totalidad del cuerpo es chi. Si damos información, pensamos, si el cuerpo en el interior se transforma, todo el cuerpo de chi. Improve, Todo el chi del cuerpo mejora y se vuelve puro. La conciencia da esa información. La piensas y realmente eso sucede, puedes sentirlo. La conciencia va a un nivel muy sutil del cuerpo. You go to some specific place. O puedes ir a un lugar específico, por ejemplo al cerebro, you give information. y das información, cambia, cambia, cambia, into what you want. cambia en lo que tú quieres y el cambio sucede. When you're going inner level, si vamos al nivel de los órganos internos y decimos la información cambia, creemos en esa información. Por supuesto que creemos. You have that. The you porque nosotros ya realmente test. hemos experimentado. Que la información se hace realidad. Nos, puedo, nos podemos dar cuenta de que esa información de la conciencia actúa y creemos, confiamos en ella. And trap this si confiamos en esa información, realmente, el cuerpo de Chi se transforma. Move, you you y tú vas confiando más When y más y más. Cuando damos bigger, bigger, bigger. la información, el cambio sucede en el cuerpo cada vez más y más y más. Por ejemplo, la conciencia piensa en el estómago, la información cambia. La conciencia da esa información y ya cambia. Entonces tú puedes sentir que el cambio está sucediendo, pero no debes apegarte a las sensaciones, sino solo enfocarte en la información que tú envías y creer. Y de esta manera, la información sucede en ese espacio y todo se transforma en jaula. Si, por ejemplo, envías información al hígado, Envías información a los pulmones, al corazón y muy fácilmente y muy rápido, cambia. No hay ningún tipo de tensión. Enviamos información hola, a las mamas. Enviamos información al páncreas. A los intestinos, a los riñones, a la vejiga, a los órganos reproductores. Y aparece, solo aparece la información y cambia el interior. Enviamos información a los brazos, a las piernas, decimos jaula. The whole y todo el cuerpo de Chi se vuelve transparente. Todo el cuerpo se vuelve puro y fino. Ahora, todo el cuerpo de Chi se funde con el Chi universal. Okay. Nos relajamos okay. abriendo. Abrir, sí, sí, sentimos que en lo profundo, universo, todo es, la es la vacío la y el universo muy lejos también es vacío. De muy dentro, profundamente, y muy oh, lejos chico, en el universo, el universo. son uno. La todo es en el universo todo es espacio de Chi, vacío. Ahora todo se vuelve en una completud, en una integridad de Chi. En esa integridad nosotros nos damos cuenta quién está observando. ¿Quién es que, el que conoce que todo ese universo es un, una integridad de chi? ¿Quién se da cuenta? ¿Quién de es el que conoce quiénes está observando? Cuando tú te haces estas preguntas, inmediatamente te das cuenta de que el observador Oh, yes. I am oh, the observer. Sí, yo soy el observador. I am the yo soy el observador. Observando. Is Observándome a mí mismo. El observador se observa a sí mismo. que se de pronto nos damos cuenta que nuestra conciencia se ha vuelto muy clara. La conciencia es la luz más elevada en, el, en la completud infinita de chi. Y experimenta todo el espacio universal de chi. En ese momento, el observador y el espacio universal se funden constituyéndose en una sola unidad. Y el observador se da cuenta de sí mismo. Y en ese momento, el observador se vuelve autoconsciente. Despierta. La conciencia es lo más elevado de la totalidad del universo. En ese nivel de conciencia despierta, todas las conciencias se funden uniéndose. A ese estado le llamamos Mingyue. La conciencia se observa a sí misma. La conciencia se da cuenta de sí misma, se vuelve despierta. El observador se conoce, se conoce claramente en ese estado. Eso es Mingyue. Ahora mantenemos y nos mantenemos en este estado, ming -E, Vamos a experimentar lo que es el marco de referencia y el IYU en Porque el estado ming todo el mundo puede acceder de forma inmediata. En la vida cotidiana, todo el mundo puede darse cuenta de que cada uno es el observador del mundo, de que podemos observar nuestra propia vida. Cuando conoces al observador, dejas que el observador observe en tu interior, se observe a sí mismo. Y súbitamente entra en el estado del momento presente y en el estado del despertar. Y te mantienes en el estado Minyue. Y cuando estás en ese momento, en, en el estado minyue, solamente estás y te mantienes en el momento presente. Ese es el fundamento. If I say Yuanqi, this is a new y cuando decimos UNC, es otro it's concepto de insurance. la ciencia en chikung. Podemos hablar de ello, pero no es solo un, un conocimiento y una there, información. Cuando realmente te das cuenta okay. que eres yo ti, es que has alcanzado el nivel de yo ti. You Así podrás visualizar a yo en ti por ti mismo. So este uh, nivel cuando entramos en ese nivel, experimentamos directamente y recibimos la teoría y los conocimientos directamente en ello en ti. Y yo en ti es muy puro, muy claro. Our our ming Nuestros Mingyue ming ming conectan jiu juntos ming y forman un campo de conciencia, yo infinito. Field, ese campo de conciencia es muy armonioso. Ese campo de conciencia puede ayudarnos a entrar a un nivel, de, a un altísimo nivel y transformar nuestra vida. Y desde ahí observamos nuestras células cerebrales. O observamos todo el sistema celular de todo el cuerpo está formado por muchísimas células del sistema nervioso y todas esas células tienen un campo de chi en su interior y alrededor de ellas. All the field, Todas esas células están en un estado de reunir chi. Están en un estado de chi en nuestra conciencia uh, mundana cells, they are cells, todas because, las células creemos que son algo físico uh, porque obtenemos ese conocimiento de la ciencia we already, scientists already observed the cells porque realmente los científicos han Then observado that, esas células ah, a través de máquinas earth, que obtienen la, la información de los sentidos, desde los sentidos. There, Las células. Like Nerviosas creen que son esas, pero si usamos directamente la conciencia para observarlas, todas podemos sentir que todas las células nerviosas son chi y son un estado concentrado de chi. La densidad de chi es muy grande. Pero el campo de chi de estas células en su interior y alrededor es muy puro. Cuando observamos las células del cerebro, tienen tres niveles de campo de chi. Ustedes están recibiendo este conocimiento de mí y yo lo he recibido del Dr. Pan. La teoría del Dr. Pan surge de su alto nivel de sabiduría, de directamente experimentar y observar la realidad de dar clases, conferencias y yo recibí esa información y ahora estoy repitiendo esa información y ahora ustedes la están recibiendo y, y si ustedes Pueden ahora experimentar esta realidad directamente, eso es muy, muy bueno. Todos necesitamos realizar el proceso. Las células cerebrales tienen tres niveles. Uno es el nivel de Chi. Todas las células son Chi que se reúnen, crecen. Crecen y se hacen células a nivel físico. El segundo nivel, el primero es el nivel físico y el segundo es el nivel de chi, las células nerviosas, de chi de cerebrales. El tercer nivel, el sistema endocrino porque producen determinados fluidos y hormonas. Ese este es, este es el nivel físico y es el nivel de la conciencia de las células nerviosas o cerebrales. Es muy fino. Las células del cerebro. A Ese nivel de la conciencia de las neuronas del cerebro se funde con todas las células de todo el cuerpo, constituyendo un campo de y ese nivel de chi se funde el de todos juntos y forma un nivel muy puro de completud. Esa completud es muy uniforme y muy pura. Uniforme y muy. Por eso no podemos. Distinguirla. No podemos separarla. No podemos limitarla. Ese tercer nivel de chi va a través de todo el cuerpo y va fuera de todo el cuerpo de chi y se funde con el universo muy lejos es muy puro y muy fino y con él no podemos usar nuestros pensamientos, sí. pensamientos corrientes. Porque ni siquiera la imaginación, porque cuando usamos pensamiento o imaginación estamos usando nuestros viejos conocimientos del marco de referencia. Pero ese nivel tan puro y uniforme no podemos usar esa, ese sistema de referencia. Para conocerlo. No es el sistema. Muy puro, muy muy Ese sistema es muy puro y muy fino. Lo podemos experimentar cuando estamos completamente relajados. Level, ese nivel, tercer nivel que es el nivel deliver, del chi de las células cerebrales of y of nerviosas the se funden y forman una completud y podemos y puede ir más allá de the the word, el conocimiento word, corriente mundano y puede fundirse con todos los otros niveles de Chi. Y puede fundirse directamente con el Hunyuan Chi original, la fuente del universo. Este nivel de Chi es similar al Hunyuan Chi original, este tipo de Chi. Del sistema nervioso. También es muy puro, muy uniforme. Este chi, debido a que es muy puro, y uniforme, es, es como un espejo que puede reflejarlo todo. invisible. Y ese espejo es invisible e infinito. Está más allá de todas las dimensiones conocidas. Information can be reflected this infinite toda la información puede ser reflejada en ese espejo puro e invisible. Information la información que viene de los órganos de this los mirror. sentidos está en ese espejo pero también puede reflejar toda la información del universo, yendo más allá del espacio-tiempo. Combinando sí. la información del pasado, o del futuro, porque toda la información es chi. Cuando ese chi se desarrolla, y todo la información almacena la información en su interior y procesa la información y poco a poco the concept, the concept, entra a ser una información abstracta una información conceptual un pensamiento conceptual y en ese momento surge estamos en el nivel humano ese chi nosotros le llamamos i yuan ti y yuan ti es el chi puro de las células nerviosas cerebrales Ese nivel de chi recibe toda la información del universo. Cuando ese nivel de chi se desarrolla. Y se vuelve abstracta de conceptos, a ese le llamamos e". Y I ahora al escucharlo, solamente acepten este conocimiento y poco a poco experimentenlo. Y este conocimiento poco a poco irá transformando nuestras cuando vidas. Cuando escuchamos, todos los sistemas corrientes están llenos de juicio. Cuando juzgamos, you know, I speak, your yo hablo y ustedes juzgan. Todo funciona en el sistema del marco de referencia, de conocimiento antiguo. Cuando estamos en ese nivel... Muy corriente. Surgen un montón de preguntas en, y hay muchísimas preguntas en todo okay, tipo de las okay. religiones y en todo tipo de culturas. This, uh, Cuando usamos esa, that, or, esa cultura para earth. pensar y juzgamos, nos juzgamos unos a otros y tu cultura, tu religión, juzga a otras culturas y a otras religiones. Ahora lo que estamos aprendiendo es una ciencia nueva humana donde la conciencia no necesita ningún tipo de juicio, solo necesita experimentar. Nos mantenemos en este estado. Ahora todos estamos experimentando lo que es la completud de la conciencia, la conciencia autoconsciente. Puedes pensar este es mi y yo en ti. I tell you for everybody. Yo les digo. This is uh, Que. That is created by En todos the es un estado de completura. En este estado you la información really llega a, current, a ti. Uh, in y tú realmente estás experimentando el estado de completud. You, you, you, you. Realmente estás experimentando el interno de tu conciencia. Y en este nivel podemos decir Because que estamos en el nivel level. de Ming-Yue. Todavía no estamos en el estado de inmediato. Cuando la conciencia está recibiendo información, incluso cuando lo está recibiendo, solo podemos decir, estamos. No podemos llegar al principio de la inmediata. Solo podemos decir que realmente solo estamos en el comienzo wow. uh, let's del estado Mingue. Porque no tenemos suficiente tiempo para profundizar. State. Cuando nos mantenemos en este estado profundo, Recibes información cuando yo hablo, ustedes reciben la información. Y estamos experimentando desde el cuerpo y desde el entorno. Puedes sentir el interior. ¿Qué sensaciones estás sintiendo? ¿Puedes sentir algún dolor en las piernas, alguna sensación? Imagínate que cuando tú eras un pequeño bebé, the baby has the inside, already some simple information. y tu mamá tenía realmente el corazón de bebé, tenía esta información muy sencilla, of, muy fácil. Tenías el cuerpo de tu madre, inside. experimentaba <coughs> los sonidos o el corazón de all tu madre en tu interior y las otras informaciones, even. todas esas informaciones venían al tu hillo antiguo. Y iban constituyendo un marco de referencia muy, muy simple, muy básico. Poco a poco empezaste a adquirir conocimiento de tus padres, de tus profesores, y también experimentaste más cosas a través de los órganos, de los sentidos, más con el entorno, y toda esa información se fue fusionando juntas, se fue unificando y se creó un gran sistema de información en tu interior. Hmm. Y, y así poco, poco a poco stuff. surgieron información de imágenes y de y, pensamiento lógico. Y se creó todo el marco de referencia, el sistema. Todo el tiempo estamos construyendo ese marco de conocido? referencia. Cuando tienes tú una nueva experiencia, un nuevo conocimiento, esa información se instala en el viejo marco de referencia, poniendo cosas y cosas. Y en la vida mundana nosotros usamos ese marco de referencia, ese sistema de conocimiento, para juzgar todas las cosas. Cualquier acontecimiento inmediatamente. Oh, está hablando en chino, está hablando en inglés. This is red color. Blue color. Eh, color. Esto es de color rojo, esto es de color azul. Esto uh, es oh, esto es seda. esto that's es algodón, that's a that's a fire. esto es fuego, esto es hielo. Things. Tú conoces you las cosas, so, Gracias al marco de no, referencia. Y ese marco de referencia es... Es, el, es lo que mide todo. Y está formado por la información que ha recibido el IUNT. Ese es nuestro marco de referencia que todo lo mide. Algo muy importante es que ese marco de referencia tiene muchísima información. Solo es mucha información. Y es muy importante para nuestra vida. Y yo en ti es el maestro de la vida y usa el marco de referencia. Todos tenemos un marco de referencia diferente. No hay dos personas que tengan el mismo marco de referencia en el mundo. Si te mantienes en el marco de referencia, nunca pensemos que todos tenemos las mismas ideas, que conocemos a las personas, porque todos tenemos cosas diferentes. Esa es la realidad del marco de referencia. You don't, uh, everybody, especially you, especially <risa> Nunca esperes que todo el mundo esté de acuerdo contigo <risa> y piense lo mismo que tú, porque todos son, somos diferentes. <risa> y eso se debe al marco de referencia. Si quedamos atrapados en el marco de referencia, no conoceremos y yo en ti. Vamos a perdernos de nosotros mismos. Cuando estamos en el nivel del marco de referencia y algo sucede, tenemos ideas fijas y e inmediatamente surge el juicio y esto atrae a las emociones, genera emociones. Más o menos nos entramos en ese o sea, nivel más o ego. menos emocional y entramos en el estado del ego. El ego es ese marco de referencia fijo, en un estado fijo. Cuando estamos en yuenti, en estado Yue, y mantenemos este estado, tu referencia entonces puedes conocer el marco de referencia y observar al ego. Y es posible liberarse del ego y del marco de referencia y comprender que es solo un sistema de conocimiento. Observa con claridad. Es, es lo más importante de cuando, cuando practicamos el estado, estado minjue. Cuando nos damos cuenta del estado de minjue, minyue sabe que el marco de referencia son solo no herramientas y así poco a poco el estado del de ego se va disolviendo, desapareciendo. Y entramos en ese estado del ser verdadero. Cuando solo estamos en el estado del ser verdadero, es posible experimentarlo una y otra vez. Y mantenernos en el estado del ser verdadero. Muy bien, ahora vamos a, vamos a experimentar lo que es el ser verdadero. Vamos a level, el ser verdadero tiene dos niveles. Event, Uno es el nivel your del Iyantí puro, el estado de, de Iyantí es el estado del ser verdadero. El segundo nivel, cuando experimentamos ese estado de Iyantí, usamos el marco de referencia. Pero no, nos no perdemos este estado, nos mantenemos despiertos, y vez, usamos el marco de referencia, de referencia, pero al mismo tiempo, ese marco de referencia, nos quedamos fijos en él. Entonces, estamos en el ser verdadero. En el nivel de Mingyue, cuidadosamente, el observador se observa a sí mismo y es similar al del estado de ser verdadero, pero no está suficientemente puro, porque todavía está fijo el marco de referencia. Por ejemplo, ahora, nos estamos observando a nosotros mismos. Nos sentimos realmente ya muy pacíficos. Pero si yo te digo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo el desayuno y no estás en la meditación? Entonces, tú recibes esa información. E incluso cuando aunque estés en estado de y vida interior, pues se trastorna y se, se vuelve ah, algo desagradable, no feliz. Entonces esto es porque surgió, apareció el marco de referencia. El marco de referencia está formado en base a hábitos, antiguos hábitos. Que es, movilizan el chi interno emociones. del cuerpo y crean emociones, sentimientos. no siento emociones, yo observo y realmente se mantienen ahí las emociones. Pero se trata de ir más allá de todas las emociones y los viejos hábitos. Yo puedo ver y darme cuenta que ese, ese tipo de poder de, de las emociones y de esos hábitos antiguos nos controla se puede dar cuenta de que te controla. Te controla pero cuando Minjue se vuelve más poderoso y más estable, cuando ese tipo de provocaciones suceden y te disparan, realmente puedes llegar a un estado de no reacción emocional. So Minjue es como un y decimos que Mingyue es think. como un puente Ramos, uh, para pasar la desde, la consciencia la consciencia el, desde el mundo de la conciencia mundana y hacia el, el mundo el del Mingyue. La conciencia se está observando y directamente y a sí misma. Y cuando es suficientemente pura, sin ningún tipo de apegos, de atrapamientos, de pensamientos, de las emocionales, de pensamientos, se observa y se siente a sí mismo, se da cuenta, no está suficientemente pura, pero se va desarrollando. Y los apegos se van haciendo cada vez menores, las fijaciones menores. No hasta que entra en un estado suficientemente estable y puro. Y ahí es cuando llegamos al otro lado, que es realmente el Iyantí. Vamos pasando por un proceso a través del puente de Minyue hacia Iyantí. Y ahí accedemos al ser verdadero. Ese ser verdadero, no va a usar la herramienta del marco de referencia, pero sin ningún tipo de apego ni fijaciones. Estos conocimientos, esta información, está sucediendo en nuestro I&T, en nuestro marco de referencia, en nuestro MIMG. Estos conocimientos están Creando una transformación en el chi. Cuando tú escuchas, todos be los cuerpos de chi se the... unan juntos more, more y se vuelven cada vez más concentrados y unificados. Only when you can see Solo cuando puedes verlo a través de tu conciencia, tu conciencia se va volviendo más armoniosa. Y es cuando puedes abrir, es como si abrieras una caja negra. Y entonces ahí están todos los secretos de la conciencia. Y ahí está viendo en el, está vibrando en el ser verdadero. Es lo que los psicólogos están buscando desde hace mucho tiempo, buscando en el interior de la caja negra, buscando en, abrir esa caja negra. Ahora sentimos todo el cuerpo de Chi manteniéndose en ese estado de conciencia despierta, en ese ser verdadero. Y va a través de todo el cuerpo de, de Chi con una sonrisa interior. Y esta sonrisa, la información sí. de tu sonrisa está sucediendo en nuestro estado Minyue. Y esta información súbitamente, esta información tan simple genera un gran campo la energía de una, una gran It transformación inspired, en el cuerpo de chi you know, en el chi de todo you know, you know, el cuerpo to the, generando uh, una transformación en la completud esa información de felicidad many, de many alegría years, desde el comienzo de nuestra vida hemos experimentado múltiples sensaciones en este sentido. Y esa, esa información de la sonrisa contiene todas las experiencias de alegría de tu vida. La sonrisa. La uh, information new information all throughout the whole And a your todo skin. el cuerpo transformando todo el chi pleasant feeling trae un tipo de sensación placentera toda la completud toda la integridad en este estado nosotros ah, recibimos y experimentamos el amor universal, el amor puro. A un nivel muy sutil, el amor universal. Esta información. Esta información Va más allá de las otras sensaciones. Y todo el cuerpo de Chi cambia cuando otras sensaciones aparecen. Cuando este amor universal es experimentado, todas las células cambian. Armonía, paz. ¡Hola! Knowledge, uh, information, oh, información, los conocimientos, La es otro tipo de realidad. La información también es una realidad. Los conceptos es también otro tipo de realidad. El nivel de los conceptos y el nivel de la información. También se vuelve una realidad en el nivel del chi, en el nivel del físico y en el nivel de la materia. Confía, Confía en esto. Cuando comprendemos este conocimiento, nosotros podemos tener otro tipo de experiencia de la conciencia despierta y experimentamos nivel 1, nivel 2, nivel 3, desde este nivel, que es un muy alto nivel de experiencia de la práctica y de los métodos. Así la práctica y los métodos se vuelven más eficaces después de comprender este nivel. Debemos mantener ese nivel consciente en toda la vida. Y toda la práctica, toda esta práctica mejora toda la vida cotidiana. Y cada vez nos vamos volviendo más libres. Más felices, con más energía, más estables, más conscientes, más flexibles. Y esto significa que nuestra práctica ha tenido un gran un, un buen desarrollo, un buen logro. Algunas personas preguntan muy, eh, practican muy bien los métodos. No, pero su vida está, tiene muchos conflictos. Porque ellos no utilizan. Porque cuando están practicando. El luego no llevan esa práctica a la vida cotidiana. Que ¿no? es en, y esto sucede que, porque la está conciencia está fija conciencia, en las sensaciones del cuerpo y esto genera conciencia, limitaciones conciencia, muy potentes y un ego conciencia muy, conciencia, muy, conciencia, muy potente. La conciencia pura Puede ser limitada por las sensaciones del cuerpo durante la práctica. Y entonces en las relaciones, esa conciencia se mantiene poco flexible. Lo que puedes hacer es entrar en el estado ninja. Sí, fijarte en las sensaciones del cuerpo. Y luego eso se va a reflejar en la familia, en la sociedad, en los amigos. Y te vas a volver mucho más flexible porque se van liberando esas fijaciones. Si no te apegas a los otros, no te quedas atrapados en las ideas de los otros, tú empiezas a ser libre. cuando tú estás en ese estado de libertad, tú expandes esa información de libertad. Y todo se empieza a volver pacífico. Y la relación con nosotros se va a volver armoniosa. Esta es la manera de crear un mundo armonioso, una vida armoniosa. Gracias. Observamos todo el cuerpo otra vez. Está lleno de. Ah, Amor universal en estado de felicidad and... in... ah, estado ah, Damos buena información ah, ah, a todo ah, el mundo de la naturaleza y la conciencia humana. Ah, ah, ah, ah, para mejorar the... nuestro estado Mingyue, nosotros hemos creado un curso de ocho meses en Si te gusta, si tienes tiempo, si estás en condiciones de unirte, puedes usarlo. Hay traducción a muchas idiomas. El objetivo también es mejorar nuestro campo de conciencia de todo el mundo. Y además, para mejorar este campo de conciencia, tenemos una meditación todos los días, corazón a corazón. En esta meditación, entramos directamente en estado minyue y el estado minyue nos tenemos unos a otros, nos apoyamos unos a otros. Estas meditaciones suceden todos los días e invito a todos a unirse en tres momentos del día. En Pekín, de 6 a 7 am, de 1 a 2 pm, en la noche en la noche de 8 a 9 pm hora de china en estos tres momentos del día puedes escoger uno y en ese momento practicar cinco minutos y en esos cinco minutos, tú entras en un estado puro de conciencia, en un estado ninjue, te fundes con las conciencias puras de todos. Y el campo de conciencia pura ya es algo, está formado en el espacio universal. Cuando entramos en ese estado, podemos obtener poder para nuestra conciencia, para nuestro campo de conciencia, e intensificar nuestro campo de conciencia. Ese campo de conciencia Mingyue, en ese nivel, se va volviendo más intenso y más potente. Because there is y al mismo tiempo, the at this está room. generando una resonancia. In field, in in está resonando, está in llegando the a al campo de conciencia humano, de la naturaleza y del universo, y a la vez está transformando el cuerpo de Chi, creando armonía y haciendo y disolviendo todo el tipo de problemas. Así que ahora les invito a todos a unirse por lo menos una vez, cinco minutos, a nuestro campo de conciencia. Mundial. Por supuesto que si tienes tiempo, puedes unirte más tiempo. Inmediatamente la conciencia despierta. Y sientes ese campo de conciencia pura despierta. Sientes ese amor universal. Esta es una muy buena preparación. Todo el día. Incluso cuando vayas a hacerlo, puedes estar sentado, de pie o acostado. O cuando vayas a dormir, puedes practicar cinco minutos, diez minutos, una hora o más. Decídelo por ti mismo. Elevamos ahora el chi. por encima de la cabeza. Estamos en ese, desde ese estado de conciencia despierta, desde ese campo. Vertemos el chi y el chi se reúne en todo el cuerpo. Todo se vuelve brillante y transparente, saludable. Cubrimos tuchi. Y el Sentimos el gran cuerpo de Chi despierto. Consciente. Nuestro campo de conciencia es, es muy, muy es poderoso. Nuestra conciencia es están más estables y flexibles en la vida diaria. Nuestro chi se ha vuelto fino, más abundante y fluye mejor. El cuerpo se ha vuelto más saludable y las funciones de los órganos están maravillosamente bien. Separamos las manos a los lados. Y abrimos despacio los ojos, movemos amablemente el cuerpo y sentimos el Bien. nuevo estado de la vida. Gracias a todos. <mit> <BP _> <teasing> Muchas gracias. gracias.